de arenas, mares y destinos. Cuando seamos un recuerdo en la memoria del olvido, cuando el mar borre las huellas de la arena del destino, seremos un sueño incierto sobre el lecho de los ríos y un rumor de fantasías que se estrella con suspiros, cuando seamos un recuerdo en la memoria del olvido